Está secreta, dime dónde está Está con la la asamblea popular Represento a la cruz que si no gana el Damas y caballeros sin salir y calchatas Entrando en el ring, Superman sin capa Damas y caballeros sin salir y calchata. Saca la chaqueta y suelta ese animal Vamos a soltar Baldosa, vamos a soltar Baldosa. Uh.